¿Qué onda, carnales? Yo soy Carlos, y en este episodio le echamos ojo a la más nueva colaboración entre Virgil. Hablo de Off-White y Jordan Brand. Los Jordan 5 Off-White Sale. ¿Mm? Tú eres aficionado al zapato tenis y te gusta contenido de alta calidad en tu idioma, por favor, cachete. dame ese like y dale un botón con el subscribe. Por favor, que tampoco se les olvide seguirnos en sus redes sociales como Instagram o Facebook, donde siempre subimos fotos de nuestros más nuevos apañas. En este episodio queremos mandarle un saludo cariñoso a nuestra amiga Roxana García Casas de la Ciudad de México. ¡Eso es mi Roxy! Si tú quieres que te mandemos un saludo en nuestro próximo video, por favor síguenos en el Instagram y mándanos un mensaje. Pues aquí lo tienen chamacos. Los Jordan 5 Off White en el Colorway Sale estos papos son de mi compadre Gabriel que también comparte reseñas en este canal pero desafortunadamente no nos hemos podido juntar para hacer videos por el rollo del corona así que si ya se cansaron de mí se han estado preguntando qué le pasó al Gabo, no se preocupen ya pronto nos juntamos el Gabo y yo para sacar más videos para ya darles un descanso de mis payasadas, por mientras el Gabo me prestó varios de sus más nuevos pares para que los pueda compartir con ustedes, pero bueno estos papos salieron el 29 de octubre en el sneakers app y como ya es costumbre se vendieron en segundos, pero esta no fue la única manera de apañar estos papos ya que Nike y ejecutó un shock drop el 22 de octubre dándole la oportunidad a un pequeño grupo de miembros de apañar estos zapatos una semana antes del enlace oficial. El suertudo de Gabo que ya tenía una riacha de pérdidas grotescas en el sneakers app, fue uno de estos miembros afortunados que recibieron la notificación y se metió a tiempo al sneaker app para poder comprar este par en su talla Tener los tenis de Virgil en mano siempre es algo súper especial, la verdad lo bello de estos tenis no siempre se puede apreciar solo en fotos Como es tradición, este par tiene varios detalles que ya son clásicos de Virgil. Por ejemplo, tiene el estilo de construido, las telas semitransparentes, los estampados de letras de fabricación, la esponja expuesta y la patentada y famosa etiqueta de Off-White. Uno de mis detalles favoritos de estos zapatos son los hules en las suelas que son translúcidos, especialmente la parte de enfrente y negra, que junto con los otros colores de veras como que presumen lo complejo que son los diferentes hules translúcidos que forman la suela Otro detalle que es súper interesante de los Jordan 5 de Off-White Son estos hoyitos que tienen unas ventanitas de plástico Con este detalle, Virgil nos invita a personalizar o por sí acabar el par en casa Si gustas cortarle las ventanitas Pero al mismo tiempo como que está medio cabrón andar cortándole material A un zapato que es tan anhelado y tan valioso ¿Ustedes qué creen? ¿Le cortarían las ventanitas o se las dejarían así? Díganme en los comentarios Si te quedaste con las ganas de apañar este par, no te preocupes estos pares siguen accesibles en sitios de reventa como StockX y Goat Y venden alrededor de 650 dólares Yo personalmente no sé si estos papos valgan un precio tan elevado Pero la verdad es que pues esa es la decisión de cada uno, ¿verdad? Eso si el zapato conecta contigo Y de veras te late Pues lo deberías comprar, ¿no? Lo chido de estos papos y de este colorway en particular Es que el precio de reventa Todavía está medio accesible No como el colorway Grease Que ya está revendiendo a cerca de mil dólares la verdad, estos papos sí me laten un chingo. Y si hubiera tenido la oportunidad, sí los hubiera apañado por el precio original de 225 dólares. Sí, pero si los hubiera podido apañar, la verdad, no sé si me pondría estos zapatos o si los almacenara para después venderlos o cambiarlos por un par que me lata más. ¿Ustedes qué recomendarían a Gabriel? ¿Que se los ponga o que los almacene? Si los almacena, ¿por qué zapatos ustedes creen que los debería vender? ¿Ustedes pagarían el precio de reventa por estos cacles? Díganos en los comentarios y los vemos en el próximo video.